¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy va a ser algo muy especial que es improvisar sobre una base creada hecha por mí eh, de un minuto, así que vamos a improvisar, Mystic improvisando sobre una base en un minuto, así que sin nada más que decir, ¡vamos a ello! Misty, misty Improvisación Yo voy, cuando voy a empezar Para poder competir ya está Solamente tengo la habilidad mental Para poder competir en este nivel Solamente me tienes que ver Porque yo puedo con esto Y sé que yo lo voy a destrozar Una y otra vez, una y otra vez Puedo molar mi voz, es mi don Cuanto quiero porque puedo Así que no me digas como si se hace esto Siempre voy a dominar esta instrumental, solamente me tienes que ver, no me podrás descifrar, ni siquiera avisar cuando yo lo voy a romper, tengo nivel, ves, solamente fluyo frecuentemente, porque sé que lo pienso muy coherente, así que yo solamente le voy a meter un poco de este flow cabrón. Así que mírame muy bien, esta vez voy a partir tal revés. Si yo quiero, le meto duro por supuesto Porque puedo, nunca me doblego estoy atento demostrando todo lo que puedo hacer Y yeah. bien, solamente ve como yo lo voy a partir esta vez, bebés. Yo no soy de aquí, solamente yo me fui Para París Porque allí me contrataron para hacer música Y es lo que me hace Feliz, poder avanzar Poder mejorar, poder hacer Una métrica brutal Tener la capacidad mental De hacer un rapidillo para que pueda con esto Así que no me digas cómo se hace esto Voy Acabando con un flow muy violento Yeah